Señores, eh, nosotros recibimos el pasado martes, el miércoles, quiero decir, ¿verdad? A Robert Frías, presidente de la ADP Regional San Francisco de Macorís, quiero decir, eh, la seccional de San Francisco de Macorís, donde pues hablaba de la situación de las escuelas y de, y de las clases, ¿verdad? Eh, y mostraba una posición clara de que no debía haber clase presencial por esta situación del COVID. Sin embargo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, perdón, y el Gabinete de Salud han anunciado hoy viernes que el martes 11 retornarán a la docencia de manera presencial, controlada, flexible y de manera voluntaria para el segundo cuatrimestre del año escolar 2021-2022. La modalidad presencial es para todos los niveles del sistema preuniversitario a nivel nacional, entiéndase los bachilleres. La decisión fue, opto, fue adoptada luego de haber consultado los miembros del Consejo Nacional de Educación a las distintas asociaciones de instituciones educativas privadas y a otros actores directos e indirectos de educación, así como después de haber examinado la tendencia internacional respecto al manejo de la educación en el contexto de la pandemia de COVID-19, el Gabinete de Salud, junto al Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Este anuncio se hace a pesar de que la Asociación Dominicana de Profesores, como nos lo hemos adelantado durante toda esta semana, considera que no es prudente volver a las clases presenciales ante la alta positividad de la Omicron que afecta a la población dominicana. El Gabinete de Salud y el Ministerio de Educación acordaron ocho puntos, siendo el primero la presencialidad. El segundo destaca la voluntariedad, o sea, si uno quiere, den la asistencia, que significa que aquellas familias que por algún motivo decidieron no enviar a sus hijos e hijas en las escuelas, se les respetará su decisión y se les dará la oportunidad de procurar las orientaciones educativas correspondientes en sus respectivos centros educativos. En otras palabras, si usted no quiere mandar a sus hijos a la escuela, el ministerio y las autoridades educativas van a respetar esa decisión, y usted tiene que ponerse o tratar de que sus hijos estén al corriente de la educación desde su casa. El tercero establece el reinicio de las clases controladas, que implica... La presentación de la tarjeta de vacunación a todos los que vayan a ingresar a sus recintos, incluidos estudiantes mayores de 12 años, o en su defecto, presentar una prueba de PCR reciente. Vamos a escuchar un poco ahí las declaraciones del Gabinete de Salud. Creo que sí, que es una excelente pregunta, porque cuando hablamos de seguridad, hubo un protocolo, acuérdense, que se discutió está sometido casualmente para la variante Omicron que tiene... Para nosotros, pues, es un día eh, en el cual, pues, el ministro de Educación, pues, le presenta la decisión al pueblo dominicano de que se iniciarán las clases presenciales a partir del martes 11 de enero de manera voluntaria y como reza eh, el, la decisión que se acaba de leer completamente hoy aquí reunidos en el ministerio de educación conjuntamente con el ministro bueno ahí están las declaraciones tanto de daniel rivera el ministro de salud pública como de la vicepresidenta de la república raquel peña entonces, ¿hay clases el martes? Sí, hay clases el martes, ya he confirmado ahí lo que dicen, lo que dice el Ministerio de Educación, ¿verdad? Ya que, se, se como dijo Robert Fría aquí, se, se iban a conocer las medidas, se iba, a, eh, se iba a estar aclarando durante dos días y ya, bueno, se aclaró de que eh, a partir del 11 la clase van ya presenciales uh -huh. y que ya los muchachos que están todavía en el bachiller y en la escuela se vayan preparando con sus útiles escolares, verdad Ajá. ya eso de comprar bicicleta y, y juego de, de a comprar mascota, borri, lapi, lapicero, Exacto. y lapicero y el equipo si ya, si, si, ya <ríe> acabaron, eh, si ya se les acabaron si ya se acabó el, el material gastable el material el bajado semestre pues ya ahora hay que ir claro, comprando claro claro para este semestre para este semestre que la que la clase la clase van ya usted sabe su liceo. Nos, a la gente que nos llame, 809-725-0505 y nos diga si va a mandar a sus hijos el martes a las escuelas con todo y esta variante Omicron que está circulando aquí en el país. Pero mira, esto, a mí me, lo que me llama la atención es que le pidan a los niños de 12 años eh, la tarjeta de vacunación. ¿Se están vacunando los niños de 12 años? Mira, desde hace mucho ya sí se está vacunando a los niños por encima de los 12, pero... Es muy, eh, es muy mínima la, la tasa de vacunación para los niños de 12 años. Eh, yo creo que esta medida de, poner, de pedirle una tarjeta de vacunación va a chocar fuertemente con la propia constitución porque la constitución te dice que hay que garantizarle la, la educación primaria y secundaria a todas las personas sin importar el problema que tengan. Eh, o sea, ahí hay que garantizarle... Eh, que se cumpla con los criterios de igualdad, los criterios de de, de accesibilidad, ¿verdad? De, de todo eso, porque es que la educación es algo que no, y más si es pública, ¿eh? de lo, en las escuelas públicas y en los liceos públicos, ahí sí es verdad, pues que hay que darle, eh, no, no hay que ponerle traba a la educación, eh, a los niños de, de a los niños, ¿no? Eh, no hay que ponerle traba a la educación. Entonces, pues estamos viendo que esta, esta medida del gobierno va a, provocar mucho, va a provocar muchas críticas, si es que no la, no la ha provocado ya, eh, de, vacuna, eh, de una tarjeta PCR a los niños mayores de 12 años. Eh, o sea, que un niño lleve todos los días una tarjeta de vacunación para decir que está vacunado, pues a muchos padres no les va a gustar y esto va a provocar mucha eh, crítica al gobierno esta medida. Eh, pero aún así, y yo sigo insistiendo, y como dijo nuestro amigo Robert Frías aquí, eh, no, fue no es el momento de enviar a los hijos a la escuela, no es el momento de ni siquiera iniciar las clases, creo que hay que esperar, el Gabinete de Salud debió esperar eh, a, a, un poco más, aplazarla por lo menos tres semanas o dos, para ver eh, cómo va a ser el desarrollo de la Omicron, porque sabemos que van a seguir aumentando los casos de Omicron, eh, van a salir más positivos Por lo menos en la próxima semana Es posible que haya más casos de Omicron eh, Estamos hablando de 4.000 casos diarios de Omicron Por solo por la variante Omicron, quiero decir eh, De la COVID-19 eh, Hay que recordar que todavía tenemos la influenza Tenemos la gripe mala que anda Que ya usted dirá si es Omicron Si es, eh, si es COVID, si es la misma influenza La gripe común eh, la gripe, la gripe por alergia, o sea, no importa, no importa lo que, lo que que cualquiera de esas eh, enfermedades que están circulando en el país, el gobierno debió esperar a que eh, se relajara un poco la situación, claro. estuviera un poco más controlada para entonces poder enviar a los muchachos, a los niños a la escuela, porque los niños, aunque se dice que <coughs> tienen una mayor resistencia al COVID-19 y a los virus, la verdad, eh, aunque tenga mayor resistencia, aún así son vectores, propagadores de la enfermedad, entonces esos niños llegan a la escuela, pues, se contagian, entonces llegan a la casa y pueden contagiar a otra persona y así sucesivamente. Creo que el gobierno debió esperar un poco, creo que el gobierno debió retrasar el reinicio de la, del año escolar porque todavía no estamos en condiciones, yo Así lo pienso también, no estamos en condiciones para que los niños vayan a la escuela Tú dices que tú no tienes condiciones porque tú no sales a la calle de noche. No, no, yo salgo. Es que no ten en condiciones. Yo, yo no estoy de acuerdo con eso que tú dices, porque si tú no sales a la calle de no, noche, yo no y tú no, no ve ah, pues por, por eso que tú estás, tú estás en otro, tú estás en otra atmósfera. Eh, porque si tú solieras a la calle. Discoteca llena y escuela cerrada. Y tú Pero, salieras, y tú salieras a la calle de noche, tú, tú, no no hay que abrir la escuela, hay que abrir ya lo, lo que está cerrado, ya directamente, con los teteos que hay de noche, la discoteca abierta y todas las la fiestas que están, ya tú sabes, el tagama, sí, ¿eh? sí. Entonces, no tiene sentido que se siga jodiendo tan... Oh, pues bueno, esa palabra no se puede decir mucho. Se siga... El tanto número ahí número en, tanto. La, en, en, en, en la, eh, con eso de las escuelas, eh, que no, que tomando medidas cuando hay centros eh, eh, abiertos ya, o sea, cosas ya públicas y abiertas, que la gente va masivamente, uh -huh. entonces no le encuentro sentido que a, a esto de la escuela y a eso le le, le busquen le estén buscando cuando ni toman ni medidas con con, con, con, la, en la, en con, la, con la vida casi, nocturna, de eso, la vida claro. nocturna del país, que está que, que, que ya. no se puede parar porque aquí todavía hay viajeros los viajeros están aquí exacto entonces yo no le encuentro sentido a que le estén buscando la quinta pata al gato para pa, pa, pa, pa, pa abrir para abrir las escuelas cuando de, de noche hay otro de control porque está bien eh, eh, lo, lo, los niños que los niños no propagan pero los adultos que llegan que salen de noche y llegan a la casa entonces contagian exacto. a los niños es lo mismo o sea es viceversa no, que o sea, esa es otra esa es otra cuestión también o sea el gobierno eh, debió meter mano ahí Con las discotecas Y con los centros de diversión Aunque sea No de que cerrarlo todo ¿verdad? No cerrarlo no, Pero sí tener Yo no te tenerlo, lo... Por ejemplo De una fiesta De una fiesta Eh de una capacidad para tres mil personas bueno solamente aceptar 1500 es que eso pues, no se usa aquí porque los gigantes el otro día dijeron que iban a aceptar nada más el 50% de, estaba, de, de, de, de, de la de la, de, la, de, la, de la de lo haciendo no iban a vender 50% y el estadio estaba lleno oye. entonces de la cosa si se van a hacer de boca mejor no se hacen nada porque yo puedo decir de boca eh, vamos a dejar entrar tres personas de boca yo lo dije allí adelante de boca sí, pero aquí sí. hay 16 gente eh, entonces no es, es así porque, es que si usted dice una vaina es que se cumpla entonces no podemos estar nada más escuchando a esta gente hablando de boca y entonces no concretan lo que lo que ellos hablan entonces se queda en el aire porque ese día del estadio yo me di cuenta que aquí eh, esta gente los ministerios y toda esta gente hablan de boca Ay. Es de boca que hablan, porque Ay. las cosas no se dan. 50 pues, El estadio en la tarde. Eh, vamos a aceptar el 50% de los fanáticos, la mamá de la E. Y cuando tú vas, el estadio lleno, hasta arriba, los blips hasta arriba. Y yo, ¿y qué 50% va? Pues y si este es el 50%, yo me imagino, y 100% a de capacidad ya, del no. estadio. Bueno, a la gente ¿Eh? que nos llame, yo Entonces, 9, no, 7, no, 25, no, estoy, no entiendo cinco, esa parte. Cinco. Entonces, que dejen que ya, sí. que manden a los muchachos a la escuela, porque la gente sale de noche. Es lo mismo todo. Bueno, eh, quiero ahora mismo pues dar la bienvenida y saludar a este programa, pues ya, <risa> sí, viene viene con un flow, mira, encendido, ¿eh? eh <risa> <risa> bueno, la bienvenida y el saludo formal a nuestro productor Amable Martínez, que se integra a este programa Los sobre Losos. Bienvenido, Amable, buenas saludo, tardes. Saludos, saludos, saludos, muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Viendo a Angel ahí, sí, un sí. poco enojado con la autoridad de aquí, de gobernador. No, porque hablan de boca, entonces la, la, la dicen una cosa de boca y, le, y no se concreta. Entonces, entonces eh, no, pero está bien ahí. No, pero o que o sea, se habla, de, se dice una cosa, entonces no se concreta, no se, no se aplica. Porque si yo te digo a ti, nomás déjame entrar dos gente ahí, y, y, y, y, pero yo mismo dejo, dejo entrar 16. Entonces, entonces ¿cuál no es creo? tu opinión? Porque estaba fuera del aire. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú entiendes que estuvo bien la medida que tomó el gobierno mm. o está mal? De, de la escuela de la, a, me, me refiero a, uh -huh. a reabrir la clase oh, eh, bien, es que están de, ya bien porque ya la, la vida está normal, si la vida nocturna está, no, está no, si tú sales de noche tú te das cuenta uh -huh. que la vida está normal, entonces por qué hará con la con las escuelas, si, <risa> si está todo bien de, de noche, de día, entonces lo mismo Sí, pero eh, también eh, mismo... Eh, al estadio salud, va más gente amable, al estadio va más gente. Sí, sí pero hay que eso. pensar en los niños, mi hermano. Y en la gente adulta no hay que pensar... No, sí, pero que, los niños que no hay más que son más vulnerables... Hay que pensar que en es que los niños, no nada, los niños no se... pero los padres de esos niños que salen de noche, no piensan en ellos porque salen de noche y se meten en una discoteca. Ay. Sí, mira, de último minuto... Eh, estaba, es lo mismo. Pero escúchame, de último minuto estaban diciendo un estudio de que los niños, hay que cuidarse mucho para cuidar a los niños, porque son los más afectados con la Omicron, porque oh, ¿eh? le puede traer problemas respiratorios. Entonces, ojo con esto, ¿eh? así que muchos ojos a los padres. Bueno, en lo personal, en lo personal yo no mandaré a mis hijos para la escuela. No los voy a enviar. No, claro bueno. que no. ¿Entendiendo? ¿Sabe por qué? Porque eh, yo entiendo que fue una medida que no, no estuvo bien de parte del gobierno, más ahora en esta situación que estamos enfrentando con, lo, con las, el aumento de contagios, entonces, creo que debieron analizar un poquito más, y no en los intereses. Ahí, en esa parte, sí estoy de acuerdo contigo, Enger, claro. porque creo que estamos en un momento muy difícil. Vi también ahí al mismo presidente dando unas declaraciones de que en los demás países de que no están cerrando. Y eso, claro. en, eso en, en cierto modo, sí es verdad. O sea, hay eh, países sí. que han cerrado, pero por una cuestión de que esa decisión así eh, no es que hay que tomarla en el Congreso... Como aquí tú sabes, aquí, si, si el presidente dice, vamos a cerrar el país, hay que hablar con el Congreso, y el Congreso no está en eso, y la gente no le va a gustar. Aunque ahora la gente dice que sí, que, que sí. No, en el porque país. no es. Cerrar. Pero, eh, pero en Estados Unidos, por ejemplo, ya no es una decisión que, tome, que depende del presidente, sino de incluso de los, de los alcaldes, de los pueblos. Entonces, aquí, entonces allá se cierra, pero es una decisión directa de, directa de, de la gente. Pero entonces. Pero no, no, de la, no del presidente. Ok, pero entonces no entiendo, como dice Enger uh -huh. Eh, dicen una cosa y hacen otra. Y hacen como otra. él dice. Porque mira, en, en este caso, Wenger, te voy a, a contradecir ahí y eh, en esa parte. La UAS dijo que la clase va virtual. Sí. ¿Verdad? Pero entonces, más sin embargo, la escuela va. Ah, van, entonces, van presenciales. O sea, o sea, ok, estamos pensando en cuidar a los niños, pero de lo contrario. De entonces, vamos a mandar los niños para la escuela, más sin embargo, los adultos. Los adultos. Y los adultos siguen normal. Exactamente. Entonces, es como tú dices, los, los adultos son los que más salen y son los que más en broma en la claro. calle y eso. Uno como adulto, el padre sale, más, mira cómo estamos nosotros aquí. Sí. Porque hay es que somos padres, padres. Y hay muchos padres de niños que, son, que tienen una vida nocturna diaria, que salen a... a, a Exacto. A, a, a, a Exacto. Entonces, eso también es, eso no también... a tetear, a ver, sino que son gente de trabajo, eh. De trabajo y de Exacto. todo, desde de, de noche hay una vida nocturna al, al, activa. Pero muy, muy activa, trabajo? que, que son que son gente de limpieza, o sea, son gente... Ya, sí, <ríe> cuídese, <ríe> y vacuno, se vacuna y se ande con sí, su sí, mascarilla. No yo, en sí. yo estaba en una discoteca y yo era el único que tenía la mascarilla puesta. El único, Ay, yo me hubiera gustado que me graben. Yo Ay, tengo padre. unos videos el único, yo me grabé. Todo el mundo, sí, más que... el único con la mascarilla puesta era yo. Pero ¿por qué? porque yo no quiero una gripe. después el gobierno es el malo, yo estaba con mi mascarilla puesta. Ya yo no tengo que ver con fulano que están ahí son es problemas de ellos yo tenía mi mascarilla y ya pero sí nos gustaría la opinión de las personas de la gente a ver si van a mandar sí o no a sus hijos para la, escuela la gente que llame, este la gente martes que 11 porque señores eh, está fuerte está fuerte el covid bueno no, no sé si ustedes vieron que estaba hablando el director de robert Rick cabral que tenían oh, esta mañana 28 niños ingresados con covid kobe bien 28 niños ingresados con covid la mañana de hoy entiende entiendes? Y él dijo que, o sea, que a partir o sea, y cada, cada vez más son los casos que llegan de infantes con, contagiados con COVID. Eh, bueno, de gravedad, él dijo que solamente hay uno en cuidados intensivos. Entonces, esta medida del de Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud, no, no fue la más correcta. Entiendo yo, entiendo yo en lo, lo personal. No, yo, yo. yo entiendo que debió retrasarse por lo menos un tiempo, porque o sea, dos semanas no va a... a, a, a a matar el año escolar por dos semanas. Y, y como yo digo, o sea, que no? tenemos esta semana que hemos tenido casos récord de COVID. La semana que viene se espera también que haya más casos. Yo pienso que ya la semana de arriba, ¿verdad? Yo creo que no eh, se puede abrir la clase en la semana sí, porque, de arriba. Sí, eh, porque, okay, ¿Qué pasa? Eh, yo a, entiendo. A mi entender, pero. ¿Cuál es la esperación de abrir la clase con una pandemia y, y con un aumento de contagio Tanto con la Omicron como el mismo COVID. ¿Te entiendes? No, Entonces, es que Omicron y COVID son lo mismo. No, no, sí, prueba. pero es, es una variante. Sí, sí. O sea, vamos a diferenciar, una cosa de la otra. La Omicron es una variante y el COVID, el COVID, COVID tiene de la misma COVID eh, 19 o 22, Yo estaba ya no, o 19, 22. Yo te... todo, todo el en 22. todavía en 22? En 22. Omicron o, Omicron 22 tienen que poner. Ya Eso, ya. Exactamente. Entonces, Entonces pues no fue no, no no no fue la manera correcta, o sea, para mí no es lo más correcto, más bien dicho la abundancia, de reabrir la, la docencia. Yo entiendo que ahí viene, como tú dices, hermano, eh, lo que fue el 24, 25 y 31. Uh -huh. Todo eso, señores, no va a repollar de una vez, va a repollar de una a dos semanas. Por tal razón debieron extender un poquito más, eh, dos o tres semanas, en febrero, puede decir, porque perdimos un año. Sí. Perdimos un año y, y ¿qué, pasó? ¿qué pasó? O sea, con, con plena pandemia, no se acabó el mundo. Entonces, eh, hay que pensar un poquito y no, no, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No, y mira, te voy a decir una cosa. Con y mis los... hijos no van para la escuela, no van para la escuela. <risa> atención, ¿dónde están los, estudios, los hijos? En eh, una escuela. Hay, un, hay uno que está en un colegio privado y, okay. y eso tampoco va. Ok, atención, que lo atención, lo, los profesores de los niños de Amables, no esperen no lo esperen allá el día 11, no lo esperen allá. No, claro que no. <risa> claro que no. No, mira, no. Y, que, y, que la, y que el virus ahora mismo ya no hay que, a veces no espera 15 días para, para enfermar, o sea, ya incluso hasta menos. O sea, y la Omicron es contagiosa y, y te y ahí ya a los cinco días tú comienzas ya a sentir los síntomas y eso. Y pero te pasa rápido, o sea, te da rápido y te pasa rápido el, el, el COVID. Bueno, y yo mismo ll llego a mi casa y el portón lo abre mi esposa. y Es, es penoso, es penoso esto porque los nenes, o sea, los, los niños son muy cariñosos y los míos son increíbles. Ellos eh, siempre me reciben en el portón, cuando mi esposa abre el portón. Uh -huh. eh, ellos son los primeros que, que me reciben y, van y me abrazan y eso, etcétera. Incluso ya la más pequeña, si yo no la monto en la motocicleta, se pone a llorar. Eh, Draichley. Entonces, eh, yo le digo, no, no, no se me peguen. Yo me quito, yo me quito todo. Delante de, de, de allá hay una, una pequeña piscina. Y delante de la piscina me quito todo. Y ahí topan, mi topa, agarro y me baño mi mito. Antes sí. de entrar a la casa. Eso, eso, así fue como, como, así fue como comenzamos los primeros. Bueno, pues, así eh, estoy yo. En 2020, que eso era en la calle, nos quitábamos todo. Parece un terrestre era. Con las con no, ropas arriba, con y, y de todo. Óyeme. Yo lo hago así. Yo llego a mi casa y agarro y me quito todo, voy a la piscina pop, y me baño ahí mismo. Tienes una piscina y... en, tu, en tu casa? Ahí. Ajá, ya hay una piscina. Oh, un hombre rico. Oh. No, no, no, no. O sea, no. La casa no es mía, claro, despretada. <risa> <risa> <No> <risa> gra gracias. Hay diputado de Parlacén, Emilio Gori, entiendes? Nuestro hermano. Ah, un Gracias. Tenía que decir que sí, que no era. Pero bien. <risa> Que con la película o qué? Ajá. no creo que la humildad tú sabes, no, no no no no no no porque es que no puedo o sea entiende amén amén verdad que sí a, a, a, amigo de, de Emilio de sí, amigo, sí, amigo de, de Mendi. Mendi, antigua, que está aquí compañía, amigo de amigo de amigo de amigo de que está con la Omicron. <risa> Mira, cuidado.